En cada jornada 1926, 2021 45 años de ZP70 780 AM y ZP70 97.1 FM, radio primero de marzo. Un compromiso con la verdad y la diferencia absoluta. Estaciones Cabeceras de la Mega cadena de Comunicación.